¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cards. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, esto va a ser un vídeo hablando con vosotros, una apertura de máquinas Esta apertura está ya grabada, yo voy a ir hablando por encima con vosotros Y bueno, yo ya sé todo lo que ha salido y tal, no os digo nada Voy a deciros un par de cosas He mejorado o he intentado mejorar el canal Me he comprado un micro Vale chicos, para ir mejorando el audio un poco, no sé si notaréis la diferencia, no sé si lo tendré muy arriba o muy abajo el micrófono, iré viéndolo. Bueno, espero que me estéis escuchando muy bien o mucho mejor que antes, que se escuchaba como muy distorsionado, muy, muy raro la verdad. Yo ya he hecho la prueba aparte y sé que se escucha un poquito mejor, aunque sea. He intentado que se vea mejor el gameplay que subo, porque subía muchos vídeos. Sí, ponía que eran en 1080, pero realmente se veía muy mal, como si estuviese en 480, por ejemplo. He estado tocando los ajustes en Sony Vegas, según he cambiado muchas cosas. Ya he quitado o he intentado quitar el lag que me aparecían en algunos vídeos. Bueno, todo esto con el fin de entreteneros y que os gusten más los vídeos que subo, que el contenido sea cada vez mejor, un buen audio, una buena visión. Que os mantenga esto entretenido o subiendo el vídeo aún más tiempo. Bueno, que Crash of Cars se fije en el canal. Que vayamos creciendo poco a poco. Ya sabéis, chicos, que siempre pido un like. Que te suscribas si no lo estás. Bueno, comparte el vídeo. Habla de Crash of Cars a tus amigos. Otra cosa que voy a hacer. Eh, supongo lo meteré en este vídeo. Unas animaciones que irán saliendo por los vídeos, bueno, con mi Twitter, con mi Facebook. Por si me queréis seguir, para los que no lo sepáis, Crash of Cars utiliza Facebook para, bueno, notificar cuando va a salir una próxima actualización. Cualquier información nueva sobre el juego. Sabéis que se acerca ya los dos años de que Crash of Cars saliese como juego. Bueno, están haciendo encuestas, hemos elegido ya un mapa, hemos elegido un coche legendario. Hemos elegido también, estamos eligiendo, no sé si habrá terminado la encuesta o se podrá ya, o le quedará poco. Bueno, dejé, dejaré por aquí el Facebook por si os queréis meter a votar un nuevo coche fusionado. Después de esa encuesta no sé muy bien qué es lo que pondrán, pero vamos, que quedará ya poco para que vayan diciendo que sale ya. Bueno, lo que iba diciendo, que bueno, voy a dejar por aquí el Twitter, el Facebook... En todos los vídeos, son como unas animaciones que bueno, supongo que estará bien que lo sepáis Me ha salido un nuevo coche, eh, me ha salido una cosa chicos, que mira que me dejabais comentarios No David, no te salen legendarias porque las tienes todas Me ha salido una legendaria, que no te lo crees, mira el vídeo, mira el vídeo, mira la legendaria que me ha salido chaval Bueno, ya es que cuánto llevaba sin que me saliese ninguna legendaria Cuánto chavales? ¿Cuatro? ¿Cinco vídeos? Vamos, que hasta yo me estaba creyendo vuestros comentarios. Que sí, chavales, que salen legendarias, aunque las tengas todas. No sé si se me olvida alguna otra cosa. Por ejemplo, tengo un botón de Paypal arriba en el banner del canal, chicos. Por si me queréis hacer alguna donación, que es todo para el juego. Ya sabéis que a veces compro de la tienda. Por ejemplo, compré la aventura de Año Nuevo China para poder enseñárosla ahora os la voy a poder enseñar mejor, pues estáis viendo que la animación del gameplay es, es, es mucho mejor chicos El, he estado trabajando mucho para que podáis ver un mejor vídeo, bueno la voz espero que se esté escuchando muy muy bien pero muy muy bien y nada lo del Paypal chicos que también si me vais a dejar no hace falta que me dejéis dinero en cuantía con que me dejéis 5 céntimos o 10 no por nada, para hacer una tontería Y es que a los que me donéis algo Sean 5 céntimos o 10 Bueno, diré vuestro nombre en el próximo vídeo Os saludaré ¿Qué queréis que diga alguna cosita en especial? Bueno, se pueden dejar comentarios Me dejáis el comentario Y yo lo diré en el vídeo, eh chicos Y bueno, y lo que se vaya acumulando Para el canal que va Porque vamos, se viene nueva Pero nueva actualización de dos años Que va a hacer Crash of Cars Y me temo que vamos a tener Muchas cosas en tienda para comprar, para gastar gemas, chicos. Bueno, todo eso iría para traer nuevo contenido y de calidad al canal. Bueno, y ya estaría, chicos. Os dejo que veáis el vídeo. Yo me voy a despedir por aquí. Se, se vienen más vídeos y mejores, chicos. Nada, me gustaría dejarseis ese like. Que te suscribas si no estás. Estoy trabajando mucho para que cada día el canal sea mucho mejor. Para que vosotros disfrutéis mucho más. Un abrazo chicos y adiós. for the stars traveling so far like a dragon flying to scrub my head from him. Reaching for the stars, traveling so far, like a dream. See <laughs>